Pues empieza ya este segundo showmatch de, de hoy, el, el segundo showmatch de la quincena, donde tenemos a Brown, conocido jugador también a la comunidad española ya, eh, ha viajado mucho durante estos últimos años, se le conoce por llevar a Kagura, pero se está cambiando a Relios. Eh, no es que lleve el sup, es que está llevando al personaje de transición y eso era un buen momento también para tener un, un buen showmatch para que así él se pudiese empezar a practicar con este personaje. Si veis siempre el mismo escenario que saltar es porque online es el que va mejor, ¿de acuerdo? Entonces es algo normal. Y eh, por otra parte tenemos a Dragoy, joven promesa, sin duda, un chavalín, chavalín si no me equivoco de 16 años, corregidme por aquí, de Zaragoza, en que, eh, bueno, ha empezado hace relativamente poco y es pues, muy bueno, en fighting games por el poco tiempo que lleva. Entonces, eh, está llevando a Terumi entre varios, entre varios, se eh, ve haciendo cosillas con, entre varios. Yo creo que es una joven un promesa que teníais, vamos, tenéis que conocer. Así que estamos viendo ahora ese duelo de villanos ¿vale? entre Brownie y, y Dragoy. Y bueno, el match, poco que decir, ya sabéis que Terumi es un personaje muy, muy, muy, muy malo. Es un personaje muy malo Pero te puede robar vida De, de combos relativamente sencillos y con, y con pocos recursos Porque la barra de super la gana muy fácil Y te puede quitar vida De alguna flauta Y de algún confirm bastante bueno Que como no tengas No, no estés muy atento Se te puede ir Pero de momento La primera El primer round se lo ha llevado Brown por otra parte, Relius ya, los que no lo conozcáis, es un marionetista. Eh, los que vengáis de otros juegos como Dragon Ball, pues el personaje más parecido sería la C-18, ¿no? Tiene a, a la marioneta detrás y como, pues, y lanza a la marioneta haciendo los ataques, quedando él libre, ¿no? Para, para mover el personaje. Pero bueno, vemos que ahora Dragoy no le deja escapar, se lanza como un jabalí loco, y ahora sí que lo tiene... Brown tiene lo tiene en esquina. Le va a hacer setup muy buena. Ese, ese, ese mix tan básico lo veo en, en reviews es buenísimo. Que se ha escapado. Se le ha, se le ha muerto la marioneta. Una lástima. Tenía que haber gastado Rapid allí. Muy buena presión. ¡Ese 4D! ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Por favor! Se le ganza muy bien el Rapid porque eso vendía. Tienes antiaéreo Dragoy... Se lanza otra vez con el, tiene el burs, no, se, no le ha pagado el burs y al final le ha agarrado en el aire. Ay, perdonad, es que le tengo que dar... No me, es que no me acuerdo, no me acuerdo nunca que tengo que darle al botón. Ya sabéis que directamente esto se subirá a YouTube, directamente, ¿de acuerdo? Cada showmatch en forma individual. Me, me he olvidado también de poner el contador, que hay que llevar todo. Llevo el chat, el contador y los comentarios... Todo en uno. Y empieza este segundo combate del segundo Showmatch. Se entra con el 5D. Muy bien. Le ha tirado a marioneta. Mm, no, no ha podido confirmar el combo. Bastante complicado eso. Le va presionando. Bien. Muy bien. Termina el combo con el 6C. Y ahora en esquina, el 6C, que no se puede tirar de esta forma, que te castigan, le presiona con relios combo, combillo, termina, lo tira en esquina, y aquí podía haber venido el eh, setup, pero no le ha salido, le tira overhead, venga, ya lo tiene el combillo de marras, muy bien, para rellenar la barra de, de la marioneta, que es lástima que ha tropeado, le tira overhead también, rap, oh, oh, muy, muy buen intento, si no sabéis lo que ha pasado aquí, vale, eh, tenéis que saber que Terumi tiene una habilidad pasiva, como él, o una habilidad única. Hay los drive y las habilidades únicas, ¿de acuerdo? Pues hay un, tiene una habilidad única, que es que él puede cancelar cualquier especial por super, ¿de acuerdo? E incluso cualquier cosa que vaya de menos a más, ¿no? Entonces, lo que parece algo normal, por ejemplo, en un super cancel en Co, él lo puede hacer, no, no lo puedes hacer con ningún otro muñeco. Puedes hacer especial super, o también puedes hacer super por... Eh, Ea, porque el Ea es algo que viene después del super Entonces eh, Ha tirado el short Y cuando parecía que se iba a vender Ha, ha tirado el, el super que tienes Solo cuando te has petado la barra con Overdrive Para así venderse menos O a ver si triunfaba Vamos pues cómo le va Bueno, ahora en situación neutra Le va tocando Dragoy Se tira para adelante Le ha entrado con un 6C de flauta Que eso puede llegar a quitar vida y se danza muy bien. Eh, ¿Cómo le va presionando ahora Brown? S2D, muy bien. Y al final ha conseguido conectar con overhead. Gasta el super. Va a guardar a Marioneta. No, ha sido combo. Le ha, rasc le ha rascado el máximo de daño posible. Bien, bien. Mm. Muy bien, ahí ahora Buscar ahora ese neutro La marioneta que está en vida azul Ya vuelve a tirar la marioneta Le ha entrado con 5B en medio del, del 6B de Terumi Le tira el combo Lo, lo deja bien, bien, bien Bombillo Y como le va presionando Tira overdrive para escaparse de aquí uf qué mal Bien, ahora es el momento de remontar. Se le ha muerto la marioneta. Es el momento de remontar. Que al combo gana barras, le presiona, le tira overhead. Confirma con super. Relius ya tiene barra, pero ha podido. Las barras de Burst también está más o menos igual. Pero al final le ha matado antes de que se rellene la barra de Burst. Segundo combate por parte. Bueno, victoria por parte de Brown. 2-0. Están pensando, ¿eh? Tercer combate del show match. The wheel of turning. Rebel one. Action. Muy bien, Como se, cómo se ha escapado. Le va a presionar. Esa marioneta con el, el especial a marioneta para mantenerlo. Block, le hace el combo máximo que pueda quitarle en esa situación, tira burst para escaparse, a tirar con el, si tiene que ir eh, espaciando más con el drive, eh, Terumi, mejor, tiene un salto de muy bueno para ir rellenando barra, debería hacerlo más a mi opinión, espero que cuando se mire el combate Dragoi lo tenga en cuenta para futuros combates y a ganar barra, ese overhead muy bueno muy bien antiaéreo, oh, ha fallado ha fallado el combo la presión de Rerius con la marioneta que no te deja, no te deja escapar venga, golpe, presa le tira el 6C, muy bien el block es el mix-up que tiene aquí, 6C y cuando te piensas que va a hacer el tercer hit presa y combo se está a punto de morir la marioneta, buena decisión está riendo a marioneta Brown Overdrive por parte de Dragoy Le tira y ahora aquí vemos La pirula que os he contado antes chicos El El Bite No lo mata, no lo mata No sé qué le ha intentado hacer aquí el mix up Ha entrado, le puede, lo puede matar No, no De marioneta para ir espaciando Ese es un D muy bueno pero al final Un toque de Brown se lleva este round del tercer combate bien, la presa le va entrando ahora el combo lo deja perfecto, termina con la marioneta delante a presionar, 2 de la marioneta y con combillo de Terumi, Terumi que va presionando tira el 5D, ahora el 6C 6C Termina el, el salto neutro Para hacer el combo Y a rascar lo máximo que pueda Qué lástima que no ha entrado ese, ese golpe Para terminar de rellenar la barra de es super Ese 214 a En counter bastante peligroso Por parte de Relius Al final le ha entrado con 5-B Con Billo y a cubrir Venga, Overdrive Shorriu y terminamos con El Exit Axel Que lo mata, aquí veis otra vez que esta, es, esto que os he comentado antes también lo puede usar de combo, no solo de frame track. Muy bien, el antiaéreo lo tira al suelo. Ya he rellenado un 40%. Un casi 50 de barra ya tiene al principio de combate. En menos de 9 segundos se ha plantado con 9 de barra, con media barra de super. Lo tira. Muy bien, muy buen Shoryu Qué lástima el counter podría haber confirmado. No sé, creo que ese 5B era intentar algo. Y gana barra suficiente para matar y llevarse ese tercer combate. 2-1. 2-1. Primera victoria de Dragoy. Ya lo veis que Terumi no. Aunque sea malo. Ya lo veis que una de las cosas buenas. Que, lo bueno que tiene el muñeco, el sistema que tiene el personaje es ganar la barra. Ganar barra rápidamente, y quitarle una cantidad de daño elevada, aunque hayas entrado con poca cosa, aunque hayas entrado con un triste 5 o 2A, hayas hecho 2A, 2A, tienes un mínimo de daño asegurado con el super y eso es lo que hay que intentar rascar todo el rato. Venga. Cuarto combate de este segundo First to Seven. De la quincena. The wheel of fate is ese esa presa <risa> Le ha dado 6C Yo no hubiese tirado el bus aquí No no era, no era recomendable La verdad Le presiona, le va presionando Y al final mmm, Bueno, bien, bien, bien. Ese antiaéreo fallido Y ha entrado con ese 6C El cual ha gastado la barra El 6C es que parece, es una mierda de golpe La verdad es que es una mierda de golpe pero, claro, como el personaje tiene... Puedes conseguir barra de súper fácil. Es una buena herramienta al final. Tanto para confirmar combo como para, para mantener en presión al oponente. Así que... cómo le ha rascado máximo de daño. Y aquí el Command Grab, que si no estás atento te lo comes. Pero una facilidad increíble. ese Command Grab, sobre todo, es mejor no tirarlo cuando el oponente tiene overdrive. Pero bueno, igualmente aquí muy buena... Ha continuado el combo S214A en counter. Parece que no, pero eso entra muchísimo. Eso entra mucho más de lo que debería. Y combo. Bien. Oh, qué lástima que no ha entrado ese 6 a Brown que ha dicho, hostia, que este se está poniendo a las pilas. Tengo que actuar ya. Bien. Ha fallado S214B de... Qué, qué buen intento, qué buen intento. ¿Cómo ha confirmado en medio del combo el intento de parar de Bulls? Buenísimo. Y ahora a subir... Oh. Vale, alucinado estoy. Lo que acaba de ocurrir. Wow. Muy... No sé si eso estaba planeado. Dragoy, me gustaría que cuando veas este combate me puedas confirmar si lo que acabas de hacer estaba planeado o no pero te acabas de llevar seg este, esta segunda victoria por tu parte pero increíble porque no sé yo si lo has improvisado no sé qué ha pasado pero me acaba de dejar bastante sin palabras por el poco tiempo que lleva una decisión súper buena y que le ha triunfado la idea porque normalmente en esa situación teniendo un mínimo de daño asegurado y el súper recién de, de barras muy bestia se ha quedado a 99, que 99 que ya eso no va a quitar igualmente mucha vida pero no es lo mismo que el de 100 y ha decidido, no sé si no le ha salido el super Si ha decidido a último momento, ha visto que era 99 O qué ha hecho, pero Ha parado allí, ha seguido Y ha hecho un golpe, un bajo Y ha confirmado el bajo con el super Dándole eso, el 100 de barra necesario Y haciendo el reset de daño Una barbaridad No, no, sé, qué, no sé yo si eso Entraba dentro de sus planes Pero estoy alucinando muy bien, ese overdrive directamente para confirmar que supongo que eso era continuación de combo, pero el reset muy bueno, ha escondido a, a Ignis, ya vuelve a tener la barra, eso es lo mejor que puedes hacer con Relius, la mejor situación es que te esté quedando poca barra, la escondas y puedas seguir, puedas entrar y hacer un combo donde, eh, bueno, a, puedes haber rellenado de nuevo a Ignis sin que te lo hubiese entregado Ah, qué lástima, ese combo se suele fallar Una lástima Y venga, este segundo round 2-2 dos, dos que van No para de correr el Terumi por abajo a ver si se cuela o algo lo tira para abajo. No, si no. Muy buena. El, el 2.36. ¡Uy! Ahora el Command Grab. Muy buena. Ese 2.36D siempre lo, lo va a intentar hacer. Siempre. Porque es. Es casi. No un option select, pero es prácticamente. Me parece que si hace roll lo va a cazar. Si haces tech va a tener el preferencia para presionar. Y si no haces nada te va a entrar y le vas a regalar barra. O sea, eso. Ese 2.36D. Eh, es asegurado siempre al final de ese combo. Lo tira y a ver qué pasa. Es muy buena intención. Y lo ha agarrado. ¡Oh! Ha intentado, ha intentado parar curso o algo. Mala idea. Mala idea. ¡Oh! Muy buena. Ha hecho la, la clásica de Kimo Yerusa. Y eso, eso mata. Vaya que si sí mata. Mirad, mirad, mirad el daño, mirad el daño, cómo sube. Pa, pa, pa, pa, pa, está a 4600, sube a 5000 y 6000, más de 6000, más de 6000. Es casi 5600, me he pasado. Pero, ¿lo habéis visto? ¿Cómo lo, ha, ¿Cómo lo ha pescado? Muy buena. Muy, muy, muy, muy buena, por favor. El neutro que se están haciendo los dos. Lo tira en esquina. Lo tira en esquina. Ahora le toca cubrir a Dragoy. No quiere. Se le ha tirado adelante. El, con el 6C. Y al final le ha entrado con ese command grab. A jugarse con el command grab. Que lástima que no tenía super para continuar. O es la única forma de continuar. Y se lanza. Se ha lanzado ahora mismo Brown. Muy bien. Le, va, le está presionando. Le presiona el 2D. Muy bien. Mucha paciencia, al final ha entrado con el grab y. Uff, no sé cómo se ha aguantado tanto con el burst, no sé cómo se ha aguantado tanto porque eso era muerte. Y al final le ha entrado con él bajo el especial y ya había muerto la marioneta. Qué lástima, qué lástima porque ya había conseguido un objetivo de. de bueno, un requerimiento para jugar este matchup este matchup ya sé que suena atópico porque siempre estoy diciendo hay que jugarlo con paciencia no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto siempre estoy diciendo, pero contra Relius yo siempre intento mucha paciencia estar lejos que lance a marioneta cuando a lanza tocar a marioneta quitarle vida poco a poco y cuando él tiene la barra de la marioneta de color azul porque es cuando le has hecho daño a marioneta entonces es cuando te puedes tirar para adelante y hacerle daño Sexto combate del First to Seven. 3-2. Venga, muy bien. Ese, ¿Cómo está zoneando ahora con, con Ignis? La presión, ahora se ha entrado hacia arriba. Presa, muy bien. Ahora, bombillo. Y esto, pero no sé qué intenta aquí. Ya ha salido dos veces esto. Se le ha muerto la marioneta. Rapid, bueno, da igual. Ha entrado bien, bien. Se lo, lo ha outplayado completamente. No sé qué ha pasado. Está intentando cruzar con el salto B Muy bien, Brown, muy bien Ese Overhead que ha entrado Pero qué lástima que le había tocado a marioneta Ahí La presión de la marioneta oh, Overhead Otra vez el Overhead El Overhead es muy lento, pero Vigilad, vigilad, vigilad o sea al final ha entrado con un random golpe Con una la frame trap y se ha llevado este combate de forma bastante rápida, es una muestra de que no, no puedes tirarte a lo loco contra este muñeco tampoco, no puedes no puedes, le ha ido muy mal también el combate ha tenido muy mal muy mala suerte, le ha ido muy muy muy mal, siendo un personaje de tirarse tan encima como es Terumi, le ha ido muy mal ¡Eh! Miedo. A ver si me han dejado un mensaje. ¿Vais? Sí. <ríe> me encantan los monigotes del lobby, ¿eh? 4-2. Brown... Mira ¿cómo se, ha lanzado? cómo se ha lanzado. Ya lo tiene en presión. Lo tiene en sándwich. Vigila, Dragoy. Lo tiene en sándwich. Y al final le ha, echado, le ha hecho el cross. Pero muy bien aguantado, al menos el premio es que ya no tiene marioneta Pero ha entrado esa presa, el cual es combo y marioneta de nuevo Esto es una muy mala, muy mala situación Pero ha entrado con esa presa, que yo creo que simplemente ha querido teche techear No sé qué ha pasado, pero súper no quieren defender ninguno de los dos <ríe> Y overhead, aquí tenemos... El combo tras el overhead no tenía Bueno, wow, sí que tenía suficiente marioneta Overdrive, venga Y aquí, ahora daño Uf, Oh, qué lástima Uy, pero le ha entrado, no, Le he la presa Oh, el cruce Tira para abajo, 236 d lo veis de forma asegurada Overhead para rellenar, además ha rellenado barra Ya se me que no ha continuado con super Y ahora con Billo, ya tiene 86 de barra Venga, 100 de barra 100 de barra que queda media via. Ese, ese 6 d que se te puede ir el combate por lanzar eso Muy bien, espaciado el 5D Venga la presión ahora, el uh, grab lo ha visto, pero no tiene marioneta, ah, ha entrado, al menos en... muy bien, muy buena parte de Dragoil, puede... no lo puede matar, le deja a un pixel pero aquí tenéis la situación también que puede causar el 236D en Wiff que lo tienes con total preferencia y puede venir una presa limpia, lo que sea, tienes que ser muy marrano con ese muñeco, ese muñeco es el muñeco marrano por excelencia, tienes que ser así. Nos lo ha demostrado ahora Dragoy para qué sirve hacer el 236 d que es parte del mix-up. Y el 6C, cómo se lanza manteniendo una hitbox gigante para que pueda impactar en block y hacer rapid y poder seguir él haciendo combo, presión o lo que sea. Le ha entrado con 5B. 6C, combo, le entra con los pisotones. En el Counter eh, Ojo, porque el Counter es muy malo, ¿eh? El del Terumi. Tenéis que. El Terumi Players, tenéis que vigilar mucho. Y aquí la ha confirmado el overhead con el Super. Muy bien. 4 a 3. Está cortando distancias Dragoy. Enhorabuena. Eh, enhorabuena, muy buena, muy buena. Está siendo muy interesante. Eh. Venga, señores Este combate número 8 De este segundo show match De hoy Están siendo rápidos ¿eh? Muy buena el 2D y le ha tirado la presa Vale, bien, bien ya, tenía, ya tiene toda la barra, eh, Dragoy Vigilad que ya tiene toda la barra se Tira muy bien, el, le ha olido muy bien la presa. 5D, le gasta, gasta barra, tira, mantiene overdrive para rellenar todo lo que ha gastado. O todo no, pero le va a rascar el máximo de daño posible. No lo va a matar, pero va de, de, supera los 5.500, eh, de poquito. Ese Jambe. el Jambe que hay que mantener, hay que seguir manteniendo la guardia de pie. Muy bien, el antiaéreo. Y para atrás para el suelo. Bien. Ahora Brown con la marioneta. Le ha matado. Le ha quitado. Ve, ¿Veis que la marioneta está con la vida azul? Ahora. Porque ahora es cuando se rellena muy poco. Tiene que esperar a que se rellene ahora. ¿Veis? Fijaos la vida de la marioneta. Ahora. Que sea azul es que está mucho más rato apagada. Entonces hay que aprovechar esos. Esos segundos que tiene de desventaja Y aprovechar no como ha intentado un reset marrano Dragoy, muy bien Y va, va rascando vida poco a poco Haciendo confirms, ¿no? combos de, de poco daño Poquito a poco A ver si se come algún reset eh, Brown Lleva la marioneta 6A Shoryu pero no puede matar Salta, va saltando con lo que ha intentado trago y al final ha entrado con un golpe dándole este segundo ron que no me había dado cuenta igualando el marcador de este first to seven 4 a 4 uy 4 a 4, señores. The wheel of fate is Rebel one. No, no. Le percacho muy bien espaciado este 5B, como le entra, le ha entrado con 5C en a ver qué rasca. Y se lleva a los 3300 con 38 de barra, fijaos, muy importante, os recuerdo, con Terumi quedaros que lo más importante del combo posiblemente no sea rascar vida, sino lo que ganas de barra de super, porque allí es después el mínimo de daño es lo importante. Llegar a 100 de barra para colar el super de 100 de barra es muy importante eh, para Terumi. Fijaros, es para mí lo, lo más importante de, A comentar del de personaje Al igual que con Araku nos comentaba La infección Y con Rerius, os digo, la gestión de, de la barra De, de Ignis ¡Oh! Me he de la presa Con eh, Terumi, fijaros que Se puede... Mm, lo importante de un combo no es que a veces Otros personajes quitan más Sino que él gana mucha más barra de super Y tira el super Dándole este primer rom de el empate Ese empate, esta victoria Para el desempate Podría marcar por primera vez en el First to seven La ventaja ya de Dragoy si gana este round Ha entrado el 6B El golpe más peligroso de Terumi Combo, uh Ese combo vídeo. presiona tira para arriba Y situación Tienes a Marioneta delante ha entrado con un 6C, in counter muy bien que no necesita rapid. ¡Hostia, qué buen intent! ¡Por favor, qué buena! Cómo se ha colado con el primer hit para matar a la marioneta y el segundo para hacerle daño a él. ¡Rapid! ¡Oh, ese command grab que ya no, no iba a colar! No iba a colar. Brown ha dicho: Ya me lo he comido dos veces esa misma situación, no me la voy a colar una tercera vez. O al menos, no ahora. Está presionando, muy bien Muy bien, 2D Y al final ha entrado con ese overhead Los dos con muy poca vida la ha intentado el command grab, que no ha hecho ninguno En toda la partida, Brown podía haber matado Dragoy Ha ¡Ah! tradeado. Hostia No tiene vulnerabilidad cuando el oponente está en el aire ¿Me lo puede confirmar a alguien? Es que ha sido muy raro lo que ha pasado. Pero he da a Dragoy la quinta victoria. 4-5 a favor de Dragoy. Que por cierto, chicos. O sea, hace un momento estaban 4-2. ¿eh? Hace un momento estaban 4-2. Tres victorias, por parte, tres victorias seguidas por parte de Dragoy que le ha hecho plantarse a un 4-5 a favor suyo. ¿Os atraéis a decir el resultado, chicos del chat? ¿Cómo creéis que van a quedar? Está presionando muy bien overhead. Le sigue con el combo que va con esta. En esta situación, lo tira y a ver qué va a intentar hacer. Salta otra vez, pero. Ah, lo que busca es un reset. Eh. Bueno. Pensaba que era. Que podría hacer alguna otra cosa. Combo. Combo, combo. Le ha dejado. No sé por O sea, es que un simple rápido hubiese matado. Hacke lo hubiese matado, qué lástima. Oh, oh, oh, oh, cómo, cómo lo ha, cómo lo ha pillado, <ríe> cómo lo ha pillado. Pero tía esquina 66 de barra ya tiene. La parte del combate. Ese 5D muy bueno, muy bueno. 5D6C, le hace el combo. Como, ese, como ha habido Rapid, pues tiene un cooldown bastante jodido. Esto es algo que le tocaba mucho en CF2 porque Terumi en CF1 fue high tier. Fue high tier y fue sobre todo gracias a. Si confirma overdrive, pues no, no le ha hecho falta. Ya, claro, que mejor que no, porque yo pensaba que la victoria estaba por parte de Dragoy. Así que mejor que no, mejor que no me hubiese hecho caso. Pensaba que el rom se lo había llevado el otro. Pues en CF1, este personaje hay pie. Y sobre todo, una de las cosas que se notaba es por el cooldown del, del Rapid y cosas así. Venga, bombillo de Brown... Con su Relius lo tira y ahora podía haber hecho el invoque. y. ¡Hostia! ¿cómo le ha tirado el 12 antes de que tocase suelo. Muy buena. Y al final le ha tirado el exit en la boca. No se podía estar tranquilo. Tenía que tirárselo, tenía que tirárselo muy bien. Eso se hizo con el cruce este. Se le puede ir la partida, se le puede ir la partida. Se le va, se le va, se le ha ido. Se le ha ido. Cómo le ha... Oh, cómo le ha atracado ahora mismo. Buenísimo. Buenísimo, 4-6. Podría ser el último combate de este showmatch. Vaya si se arriesgan. Dicen, pues arriesga. Dicen por el chat se arriesga. Vaya si se arriesga, pero. Está tirando YOLO. Siempre con Rapid o a ver qué pasa. Y está saliendo bien, ¿eh? Muy buena, muy buena. Podría ser el último combate. 4 a 6. Increíble. La joven promesa. Increíble, eso está haciendo pasar mal a Brown con Relius, recordemos que no es el personaje con el que lleva más horas, pero es un muy buen logro por parte de Dragon ya, si no consiguiese ganar esta partida, igualmente me parece increíble lo que está haciendo este muchacho. Bien, buena presionada, aquí con el overdrive para, el, el overdrive para que no se muera marioneta y poder seguir presionando, pero lo ha sacado de esquina sin haber conseguido entrar, es jodido eso, Ahora, de... estaba teniendo el ataque, la ofensiva dragoy, pero ha vuelto a perder y entra el overhead, combo, quita con este perfect que se lleva el primer round de este combate número 11. 3-6-C, salta, bien, bien hecho. Que ha tocado aquí muy bien. 12, que ha fallado. De un recovery muy alto. Así de que tienes que aprovechar un fallo como este, un baiteo del aéreo de esta forma. Y aquí lo tenemos con el Command Grab. Tiene el super para continuar. Pues no ha querido, pero al menos se ha rellenado un montón la barra de super. Lo tiene muy. Muy jodido este combate dragoy Pero tiene 100 de barra, así que cualquier cosa puede pasar Y tenemos aquí un inbloqueable, muy buena decisión ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Hola! Brutal, brutal, brutal, brutal Brutal Muy buena, Brown, por fin usas el super este Vamos. ¿Qué va a pasar? Le ha olido muy bien, pero tiene marioneta para detrás y al final le ha tirado el exit. No se lo ha pensado. Buenísimo, buenísimo. Como al terminar el Shoryu ha dicho: Voy a tirar la contra, que estoy en exit y puedo hacer contra y cancelarlo con el exit, que tengo poca vida y tengo tiempo suficiente. Ha sido increíble Como le ha quitado 5500 Simplemente por un mal confirm de, Por un mal confirm Ha sido increíble No tenía nada que perder Oh, qué lástima que no tenía marioneta viva Eso le daba al combate Pero es posible que este combate se lo lleve Brown para un 5-6 Pero todo puede pasar Pensad que Teumi Si algo tiene con esos recursos que tiene ahora mismo Dragoy es mucho daño y aquí, y otra vez Ha colado, ha colado a Pirula Tiene 50 de barra Es Overhead mal tirado ay, Y le ha entrado con 6C ¿Lo va a matar? ¿Lo mata? No lo mata ¡Oh, ¡Lo ha matado! Lo ha matado, sí Yo pensaba que haría un Mesenga Pero no, ha tirado el Shoryu, que es la mejor opción para quitar el máximo de daño posible en un combo, aunque no te dé esa, sí, es, aunque no te dé la la ventaja o el, eh, al terminar el combo, muy buena, muy buena.